Bien. Muy bien, estimados. Vamos a, a continuación a introducirnos o ampliar eh, lo que venimos hablando sobre la sensopercepción. Nos vamos a centrar ahora con cuáles son los mecanismos y cómo funciona eh, la sensación. ¿sí? ¿Cuáles son los procesos y respuestas sensoriales? Con respuesta a lo sensorial, recuerden que en últimas, en el mundo en el que vivimos, hay una forma enorme Así que limitada de, de, de, de energías, ¿no? Entonces tenemos la luz, dentro de la luz hay varios aspectos que pueden ser detectados, ¿sí? Eh, la luz que podemos percibir nosotros no es todo el espectro lumínico. Nosotros básicamente percibimos luz entre eh, el, el rojo y el violeta, ¿sí? Entonces por debajo del rojo, el infrarrojo no lo vemos, por encima del violeta, el ultravioleta no lo vemos, ¿cierto? Entonces solo percibimos ese rango de luz entre el rojo y el violeta, eh, otras especies tienen receptores para esa radiación lumínica, entonces pueden percibir eh, luz infrarroja, como las serpientes, los reptiles. ¿sí? Otros animales pueden percibir luz ultravioleta, ¿sí? como diferentes insectos. Eh, igual también, por ejemplo, hay energía mecánica que se, que se va transmitiendo a través del de aire. Entonces, el golpe que tienen las moléculas de aire transmiten energía y eso es lo que nosotros llamamos sonido. ¿Sí? que también es una forma de energía. Hay energía química, está el, el, el, eh, térmica a través del movimiento de las partículas y, bueno, y, y otros componentes químicos también. Entonces, básicamente, eh, el, el, lo que tenemos en el mundo es una forma hasta caótica y bastante organizadas de energías. Y nosotros, eh, como animales, hemos desarrollado sensores para esa forma de energía. Incluso tal vez algunas plantas, ¿sí? Tiene, bueno, con seguridad, algunas plantas también tienen sensores de esas energías, pero nos vamos a centrar sobre el, de, el sistema nervioso, entonces, en animales. ¿sí? Entonces, el sistema sensorial, nosotros vamos a, ya lo mencionamos, se compone de la aferencia, los receptores sensoriales, ¿cierto? Que serán, eh, ay, acá está mal, acá son neuronas sensoriales, no neuronas motoras. ¿sí? Entonces, los, los, los receptores, las neuronas motoras, eh, neuronas sensoriales, también las neuronas motoras hacer la reaferencia ¿sí? entonces, músculos y neuronas motoras que hacen la, eh, la, el, la, la reaferencia eh, vías aferentes y vías eferentes, ¿sí? entonces las vías, los nervios estos básicamente serán los nervios que serán los pares craneales y los pares raquídeos que, como, que, que son como conectan, se conecta el, el, el, el, el, el sistema nervioso central con el cuerpo y con el mundo y las vías también eferentes que serán sistema nervioso periférico somático. ¿sí? Esto es a nivel neuro, esto es lo que lo compone. Bien, cuando vemos los receptores sensoriales en cada órgano del sentido, lo que tenemos es eh, una, un grupo de. Uy, tra, tras. Entonces tenemos un grupo de neuronas eh, sensoriales. ¿sí? Entonces, todas estas son neuronas. Neuronas sensoriales que responden a formas que han evolucionado a través de millones de años para detectar, para ser sensibles a formas de energía. Entonces, tenemos los fotorreceptores, tenemos mecanorreceptores, tenemos quimiorreceptores y nociceptores, por ejemplo. Y estos también son quimiorreceptores, ¿no? Entonces, son algunos de los típicos receptores. O sea, receptores sensibles a la luz, Receptores sensibles al, eh, al a los cambios mecánicos y al movimiento. Receptores sensibles a las partículas químicas y al dolor. ¿sí? Que también son un poco mecanorreceptores. No sé, también serán mecanorreceptores. Bien. Y eh, cada receptor es sensible solo a un rango de, a, un, a una pequeña... Eh, a, a unas características de los estímulos y en un rango específico. Eso es lo que nos va a permitir percibir eh, eh, con cierta precisión o agudeza eh, características de los estímulos, ¿no? Por ejemplo, los colores, las texturas, etc. Y no percibimos otras. Dependiendo del animal, va a tener diferentes receptores y va a ser sensibles a diferentes rangos o a diferentes características de los estímulos. Si vemos, por ejemplo, un perro, un perro puede tener percepción eh, ultrasonica, porque tiene receptores sensibles a frecuencias de sonido muy altas. ¿sí? Eh, los elefantes son sensibles a frecuencias infrasónicas, ¿sí? ya que tienen receptores para poder percibir frecuencias muy, muy bajas. Nosotros no. ¿sí? Eh, pueden haber animales que tengan eh, diferentes distribuciones de conos y bastones para percibir o mayor cantidad de de colores, o sea, por ejemplo, una percepción del espectro lumínico muy diferente, hace poco, eh, ya ni me acuerdo cuál era el animal, que tenía una distribución de, de, de conos, ¿sí? eh, tenía un, cuatro conos. Entonces nosotros tenemos visión tricromática de, a partir de tres conos, ¿no? y con esa visión tricromática construimos todos los colores. Entonces, imagínense si tuviéramos cuatro conos. O sea, la capacidad de construir detalles de la naturaleza. Ah, bueno, ya me acordé qué animal es. Es, es el, el, el, el, el colibrí. ¿sí? Los colibrís eh, tienen cuatro conos. ¿sí? Y los colibrís pueden percibir un, un universo de matices potenciado enormemente mayor que nosotros, y eso les permite diferenciar con muchísima precisión el estado de las flores, de lo que, de, pues, porque con eso basan su, su, su alimentación, ¿sí? Entonces, eh, y muchas aves tienen entonces una, una, una, una visión mucho más rica que nosotros, ¿sí? Pero, por ejemplo, los ratones, los perros no tienen sino dos conos y no pueden percibir lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? O un cono. Sí, entonces no pueden, o si tú tienes un solo tipo de conos, o tienes dos tipos de conos, no vas a poder ver los colores que los demás ven. Sí, entonces son, en humanos puede pasar, como en los casos de eh, daltonismo sí, o de acromatopsia sensorial. Bien. Si tienen preguntas, van levantando la mano, por favor. Bien. Esto permite, eh, además, estos receptores, pues ellos van respondiendo de forma tónica, pero también de forma fásica, de acuerdo con el estímulo. Cuando la respuesta fásica, que está de acuerdo con el estímulo, se, o sea, un estímulo, cuando el estímulo está presente, ellos, de, ellos va, se van fatigando y llega un momento donde dejan de responder. Y en ese momento, pues, hablamos de que el, el, el, el receptor se está adaptando a las características del ambiente, cuando percibimos por mucho tiempo un objeto, ¿no? Y vimos la, las ilusiones ópticas de esta adaptación. Entonces, el, el, el, el, el, el, el, el, los conos, por ejemplo, para los colores, se iban adaptando, se fatigaban y dejaban de responder a ese tipo de color. Por lo tanto, cuando presentábamos un estímulo blanco, por ejemplo, se activaba la percepción del color opuesto. Del, del campo, del, cada, cada cono tiene unos campos de re, de receptivos, es el campo receptivo opuesto. ¿sí? Bien, y además están organizados dentro del órgano sensorial para generar un mapa, para generar una, para, para generar una ya una representación del medio, no del espacio, la, para ubicar y demás. Bien, esto sería un poco como con respecto a la sensación, no sé si hay alguna pregunta sobre el proceso sensorial,